Categoría Tecnología. Ellos son quienes han sabido orientar los criterios a las tecnologías más adecuadas a la forma y a la función del stand. Los nominados son Banco Ganadero, Cotas y Entel. Bueno, y el premiado esta noche es Entel. Invitamos al gobernador Luis Fernando Camacho, por favor, para hacer la entrega. Invitamos al representante de Entel, por favor. Bueno, disculpe, gobernador, se lo enviaremos. Vamos con la categoría de Exposición Exterior.